Entonces, aquí estamos en Huigalpa con el capitán Erwin Gutiérrez Martínez um, de la policía de aquí en Huigalpa. Entonces, capitán, quizás nos podría hablar un poco de su experiencia de los acontecimientos del, del uh, fallido centro de golpe de estado de 2018. ¿Qué, ¿Qué fue su experiencia en ese tiempo? Bueno, eh, eh, vivimos una unos tres meses, como dicen, este, de pura tristeza en, en primer lugar, y, y este porque estábamos encerrados si, eh, y afuera nos estaban, como decir, lesionando, robando, torturando, hasta quemando a nuestros, a nuestros propios hermanos. Capitán, ¿podría explicar a la, a la, a la gente que van a, a leer y ver este testimonio? ¿Por qué estaban en qué estaban encuartelados? Vienen los golpistas y, no, y, no, y establecen que la policía es enemigo del pueblo y que debe estar en encuartelado, por lo cual, ¿verdad? Eh, se nos dieron orientaciones de no salir a la calle, ¿verdad? Que fue este, ¿verdad? para nosotros estar acá, encerrado y, y, y, y como yo le decía mirar a nuestros hermanos que no podían hacer nada, como que no había seguridad. Se vivió una inseguridad en todo el país, a raíz de esto vinieron los tranques. Eh, los tranques se, se vinieron a formalizar de una manera violenta, este, bien equipada en armamento. ¿Podría explicar a la gente en qué consistía un tranque? Bueno, los tranques consistían verdad en que en primer lugar se formaron en todo en todo el país de Nicaragua en todo municipio en, toda, en, en todo departamento se forman los tranques este, en el caso de acá de Chontales aquí nosotros como dicen aquí está un movimiento campesino llamado el de la señora Francisca Ramírez y el señor Medardo este Medardo Mayrena Sequeira sí. que, este, que aquí es conocido donde aquí eh, instalaron todos los tranques especialmente lo más lo más peligroso eran los tranques de la entrada a Huigalpa, el que está en Lóvago y el que está en La Curva, que fueron tranques que efectivamente allí no pasaba un ciudadano. Si él, toda persona comercializante, comerciante de este, de este, de este territorio que llevaba su producto hacia otro lado, verdad, este, ahí pagaban, Aquí, allí, allí venían. Y lo despojaban a veces de su, misma, de su mismo producto para le, pasar. Le robaron. Sí, cuando estuvimos hablando con un compañero uh, que conoce la zona muy bien, él conoció un caso de un camionero que vino de, de la parte esa de Nueva Guinea en, uh, con, con su queso para llevarlo a Managua. A Managua sí. Y en cada tranque le quitaron mil pesos, dos mil pesos. Hasta que llegó aquí a Huigalpa y ya no tenía dinero con que pagar a los tranquistas y no lo dejaron pesar y, y perdió todo su queso. Habían muchos casos como eso. Todo, así, todo lo como usted dice, así era en todos los tranques. Eh, Venían gente de otro lado, ¿verdad? No solamente con queso, también este, los comerciantes de ganado decían en un tranque le apiaban una vaca, en otro pagaban y cuando llegaban a su destino. Entonces no llevaba nada, en vez de ganar, fue una pérdida. Entonces vinieron y ellos miraron que no era factible este, este negocio, ¿verdad? Que ellos estaban, entonces por lo cual vino y ellos decidieron algunos no transportar porque eh, lo que iban a, mejor dicho, a trabajar para, para, para estos delincuentes. Pero los camiones de la señora Francisca Ramírez, eso sí pasaba. Venían, como dicen, con sus cargamentos, 10, 15 camiones del lado de la Guinea, pasaban por el por, por todo el coral Chontales, que es donde yo estaba ubicado, para, eh, el retén la curva, ahí y no se paraba, sí. luego hasta llegar a sí. su destino hasta Managua. Entonces, ¿qué pasa? Como toda esta gente que estaba en este sector de Chontales, en la zona central también, este, eran de, de gente de doña Francisca Ramírez, don Medardo Mairena Sequeira, entonces ellos estaban haciendo su negocio como dice sí todo todo esto miramos y, y como dice este y como dice lo mismo comerciantes los mismos ganaderos eh, aquí solamente la aquí esto se hace con el fin mientras la chica ramírez dice eh, se está llenando el bolsillo de dinero nosotros no estamos endeudando y tenemos deuda porque ella felizmente está trabajando a agarrado los tranques así para el negocio, no solamente de tu grupo, de otras cosas que también se hablaba, porque eh, así estos camiones también venían y estos servían también de fortalecer más los retenes con armamento. Entonces estaban bien fortalecidos allí, eh, y lo que ellos querían era sembrar un cabo en el, en, el, en el país. Sembrar un cabo. Y si sabe usted, la policía encuartelada sin hacer nada. Y, y, pero ellos a, a, allí sí podían hacer de todo, torturando, robando, haciendo qué es lo que no hicieron en esto, eh, eh, eh, y que la población siempre lo demandaba que la presencia en nosotros, pero para, como dicen, para lo, los países que están en contra de este gobierno, no lo miraban de esa manera, creían que era el gobierno que estaba haciendo todo eso, y las cosas no eran así. Si nosotros que vivimos esto, que estuvimos en Nicaragua, nosotros como policías, que estuvimos aquí miramos la realidad, no nos pueden decir que eran de otra manera, no. Solamente el que no vivió esto no puede este como decir, decir que así no eran las cosas. Solamente nosotros que lo vivimos. Y, y una experiencia que tuvimos fue cuando no este, si no más me acuerdo un 25 de junio, eso, a las 11 y 50 de la noche, nos atacaron la delegación policial del Coral Chontales uh -huh. y nos atacaron gente, tre, 20, este, 35 sujetos. que ¿Quiénes eran estos? Eran los sujetos que había, que, que, que estaban que los supuestos movimientos de campesinos, que andaban armados y que había un grupo que se estaba moviendo en el sector del Coral, el sector de, de, de, de, de Río San Juan, y que nos llegaron a atacar allí. En, es, en, en esa delegación, como dicen, gracias a Dios salimos, verdad, ni, una, ni un policía herido. ¿Cuántos estamos? Estábamos ¿Qué? seis policías ahí, verdad, era como dicen, la zona la zona, casi la, la, la, la lemitrofe le ya con Nueva Guinea. Este, cruce muy, muy, muy, muy peligroso, porque teníamos el de la curva, teníamos el de Lobao y teníamos el de la guinea. Entonces, estos tranques estaban bien fortalecidos. Entonces, nosotros, como, como pudimos y como dicen, ya Dios estuvo de nuestro lado, que no nos pasó nada. Este, supimos, ¿verdad?, defendernos y, y estos no, no pudieron, ¿verdad?, tomarse la delegación policial y lograron salir salir huyendo. Entonces, ¿y quiénes eran? Bueno, este era el movimiento como decir que, que organizaba Medardo Mairena con Francisca Ramírez que era la misma gente que tenía en todo ese sector ya que hasta, que, que estaba Chontales, Río San Juan, Celaya Central llegaron por la noche, sí. me entiendes llegaron de noche y que esto verdad, lo primero que, que, que establecieron y dijeron viva el movimiento campesino Ajá. y lo decían en una voz y como esto, como, como miran que que al parecer ellos dicen, no, aquí no hay nadie, ya, ya ya logramos nuestro objetivo, pero sin saber que nosotros estábamos. Nosotros estamos, como decir, eh, ya estamos preparados. Nosotros esperamos que ellos avanzaran y cuando ellos dicen, el movimiento campesino, entonces comienzan a disparar y a querer ingresar. Pues cuando nosotros también, verdad, este también nos enfrentamos, también disparamos y esto no tuvieron la mayor... De, de correrse, de salir de, de ahí. Salieron corriendo porque como es un, había, para entrar tenían que escalar una malla, ya querían escalar la malla, cuando uno ya está, como dicen, dejamos que ellos se acercaran un poquito más y nosotros estamos, como dicen, preparados para, para este, eh, una, una señal que nosotros teníamos para que en verdad comenzáramos, ¿verdad? Porque nosotros Bien. miramos, no, nosotros lo que estábamos viendo es que nos podían rodear y que esto que venían avanzando a nosotros salir, decíamos otros, no, después otros verán avanzado por otro lado, por lo cual nosotros, al percatarnos que solamente venían en una sola entrada, pues que nosotros pudimos después, ¿verdad? Con, con, con la voz de, de, de, de, de atacar, entonces, Vimos y este, respondimos al, al, al ataque que, que ellos hicieron, que fueron varios disparos que hicieron y ellos andaban escopetas, fusilacas, este, andaban armas hechizas y, y entonces este, en ese momento eh, nos atacan, la verdad que tampoco nosotros queríamos, este habían de frente teníamos varias viviendas que también podían resultar ¿verdad? Este, lesionadas. Nosotros hicimos varios, varios disparos al aire de prevención, que ya sabían que en ese momento tal vez la gente era que se iba a, a, a esconder, a cubrirse, ¿verdad? Y después nosotros procedimos, ¿verdad? Este. Como dice, a contraatacar a estos sujetos, fue cuando este, se nos se, este, corrieron del, del lugar. Entonces, ellos mismos se identificaron antes de empezar a disparar ellos, ellos, el ellos se identificaron Ellos se identificaron con esa noción de que está el movimiento campesino. Y ahí nosotros estuvimos, no respondimos, porque la verdad que usted sabe: seis policías en una unidad policial contra 25 o 30 sujetos armados que se iban acercando, ¿verdad? este Teníamos estrategias también. Y este procedimos a que ellos, a identificarlos, como decir, era cuánto en verdad eran, y que si solamente venían de un, de un solo lugar, porque si se si imagina que no si nos hubieran rodeado ahí, hubiera sido difícil, tan sí. difícil, porque hubieran entrado con cuatro ángulos diferentes, sí. pero gracias a Dios, pues, solo venían, como decir. Hay seis, entre ellas hay seis compañeros y dos eran mujeres entonces ellos dijeron esta, la tenemos fácil aquí pero este, aquí sin importarlo como dice hombres y mujeres estamos para dar la vida y para proteger nuestra nación de, de estos vándalos que quisieron acabar con pueblo. ¿Cómo haría usted um, para explicar a la gente en el extranjero que hay una conexión directa entre Francisco Ramírez y Medardo Mayrena y estos ataques que ustedes en, en el corral hecho en Coapa y los compañeros en otros lugares, todos tu, tuvieron que sufrir ¿Cómo, ¿Cómo establecería la relación entre Ramírez y Mayrena y los ataques? Bueno, usted sabe que al inicio se hizo una investigación en, en, en el país y ahí estábamos claros la participación de ellos en todos estos hechos. Habían pruebas, todo, habían llamadas, había, habían videos, habían testigos, habían como dicen, todas esas pruebas necesarias para apuntarlo a ellos. La policía de Nicaragua, sin que haya pruebas, no va a a alguien, como dice, a acusarlo de esa manera. Eh, en ese, en esto somos nosotros muy objetivos, muy serios nuestras cosas, porque de repente pueden decir fue fulano, pero ¿cómo demostramos que fue fulano? Entonces hay suficientes evidencias que uno cuando ya tiene esa evidencia, uno viene y hace un caso ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público tiene la obligación después de presentarlo al juzgado y fue lo que se hizo. En algún momento, ¿Consultaron a esta gente de Derechos Humanos, de la CID, por ejemplo, de la, las Naciones Unidas, o de alguna organización como Amnistía Internacional? ¿En algún momento entrevistaron a usted para, como parte de su investigación? Bueno, aquí como es un organismo internacional, este, ellos no se hicieron presentes aquí, Solo, se, solo escuchaban a ellos, a ellos como víctimas, ¿me entiendes? Escuchaban a ellos, pero a todos nuestros hermanos policías que asesinaron, a todos esos familiares que llegaban y que llegaban que le tomaran un, una entrevista, una denuncia que, que fueron víctimas, a los que pintaban aquí en los, en los tranques, a los que les robaban, eso no eran escuchados por esto organizaciones internacionales en los informes que, que realizaron de que efectivamente existieron tranques que robaban, torturaban, violaban, hasta mataban eso no lo dicen este, en todos estos años que ha estado este, de presidente, el comandante Daniel la economía del país creció creció entonces, y a eso no le gusta ¿quiénes no les gustan? los que están en contra y no, le va, y no le va a seguir gustando y a pesar que todo esto pasó, seguimos adelante, seguimos luchando, seguimos trabajando por el pueblo, pero nosotros que somos un pueblo trabajador, eh, hombre y mujer en esta policía, que trabajamos eh, en la seguridad de nuestro pueblo, vamos a seguir siempre estando de esa manera y vamos a, como a decirle, estar en contra de cualquier enemigo que quieran atentar otra vez eh, con, este, con esta nación, con, esta, con este país y que vamos a estar allí para que esto no se vuelva a repetir. Y como dice un lema que se nos ha quedado en la mente y el corazón de todos, no pudieron y no podrán.